La love him, but, yeah. <laughs> Say you you Más solo creo en la hub La noche no quiere love nah, nah, nah. Una hora pa' que empiece lo mejor Se <laughs> you como Más solo creo en la hub La noche no quiere love nah, nah, nah. Una hora pa' que empiece lo mejor salimos nuevos tomando puro ron ya dimos varias vueltas alrededor del sol visto a mi estilo simple ni jordan ni dior estamos todos bendecidos por nuestro señor venimos listos la noche no incendió te ven conmigo esa chica y se ponen hot volvemos amanecido go to the home after party mami puro body estamos close you know mujer yo no quiero cash tenemos para recibir y para disparar siempre buscan eso bobo para criticar mami sé que Saben solo lo que yo les cuento. Hay una sola versión, chicas, soy verdadera Tu clica, pica y aspira a puro remedio. No son guías, se creen no los chicos bandoleros. Por right, for real, no transamos mercancía. Delito por la calle, donde está la policía. corazón sensible como la alcancía. Y si su lobo era lindo, ¿por qué lo dañaría? Se lleva como un. Más solo creo en la hobby. La noche no quiere lobo. Una hora empiece lo mejor Say como como más solo creo en la hobby. La noche no quiere love Una hora pa' que empiece lo mejor Solo beauty, girl no apresures lo trámites fresh por si lo presumes Villa los tuyos solo lo destruyen Se ríen de mi trabajo pero vengo onda Por pueblo nuevo, sabor otro color Vengo fresh y tu show ya terminó. Mujer apunta para otra dirección, en un hip al home allá en Street Boy Se lleva como más solo creo en la Hope. hope. La noche no quiere lo... Una hora para que empiece lo mejor Se lleva como más solo creo en la Hope. hope. La noche no quiere lo... Una hora para que empiece lo mejor.